¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tomando Mate, Retomando Vida de nuevo. Aquí en esta plática, en esta conversación, en este programa nuevo... Y traemos dos invitados especiales, ¿sí? Dos invitados especiales, madre e hijo. Aquí tenemos a Kalel, alias Renecito, así le digo yo, porque su abuelo, un gran amigo nuestro, lo conocemos hace tiempo. Pues es muy parecido, ¿no? ¿No, Kalel? Igualito. Sí. ¿Sí, igualito. Gracias. Igualito a tu papi. Sí. Y aquí tenemos a Ana, Ana Sofía, su mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Están nerviosos? Yo sí Tú sí Yo sí. también No, Kale, por favor, tú tienes tu propio programa de YouTube Es un YouTuber también, así que ahí después pasamos eh, eh, el nombre del canal para que se suscriban, si ¿sí quieres Claro que sí. <risa> Bueno, y los invité aquí al programa Tomando Mate, Retomando Vida No solo para que tomen un rico mate Espero te guste, Kale ¿sí? Sino que también, como ellos fueron al viaje a la biósfera del Cielo que hicimos hace unos 15 días atrás eh, No, 15 días no, una no se... 10 días una atrás Una semana Es, un poco más de una semana eh, Ellos también tuvieron sus experiencias, tuvieron sus vivencias y los invité para que vinieran a compartirlo El programa anterior, si bien recuerdan, si no tuvieron posibilidad de verlo, véanlo Estuvo aquí Dani, que está aquí presente detrás de cámara Hola Dani, ¿qué tal? <risa> Eh, él nos, nar nos narró y nos contó toda su experiencia muy linda, muy bonita Y tuvo mucho éxito y, y nos hicieron muchos comen eh, comentarios Entonces quise seguir invitando a las demás personas O a algunas de las personas que participaron de ese viaje ¿sí? Ese programa lo titulamos, igual se va a llamar este programa así uh -huh. los, eh, los cuatro elementos del cielo ¿sí? Y este va a ser los cuatro elementos del cielo, parte 2 <risa> Y en, esos, en, ese, en esas meditaciones que hicimos en la Biósfera del Cielo pues estuvimos dirigiéndonos a los cuatro elementos, ¿no es así? Sí. Hicimos meditaciones, hicimos rituales orientados a invitar, a reconciliarnos y a sentir y a vibrar en esos cuatro elementos que también en nosotros existen ¿sí? Y bueno, fueron muy lindas las experiencias Además, también de que hicimos ese, ese, esa práctica de recoger rocío, se nos había pasado decirlo sí. la vez pasada. Ustedes se ríen porque no se levantaron a esa no, hora. Yo sí me ah, no, tú sí, Ana, la, sí. Verdad, la segunda sí, vez te no, se levantaste. La segunda vez no, la sí. primera sí. Es que nos levantábamos antes del amanecer a recoger rocío y bueno, a beneficiarnos de, de esa agua, de esa humedad tan especial, cargada de energía y cargada. De poderes tan mágicos y cuando nos levantamos a, a, a recoger Rocío pues hubo avistamientos de ovnis ¿eh? sí. fue fantástica la bienvenida de alguna manera que, que tuvimos los objetos se aparecieron y, y, y bueno, el primer día vimos dos y el segundo día que es así, no me tocó verlo, pero a ustedes sí, no, Ricky y les tocó ver, sí. ¿cuánto vieron? Tres. Tres. tres objetos voladores bueno, increíble ¿eh? fue, fue muy mágico ese sí. viaje en verdad Así que pasemos a la primera meditación, a la meditación del elemento tierra. ¿Sí la recuerdan? Sí. sí. A ver, Kale, cuéntanos un poquito esa experiencia que tuviste en la primera meditación. Se sintió muy padre porque a pesar de que el viaje estuvo muy, muy fuerte y muchos sustos, se sintió muy viajero. ¿Por qué muy fuertes y muchos sustos? Porque... Por ir yendo en la 4x4, dice sí. Caler Ah, ok Claro, es que el camino no está nada agradable no, una ¿Eh? hora de camino ya se quería bajar Una hora y, y fueron como tres horas, no, fue fuerte el llegar hasta allá Y los que se dieron cuenta fueron Ricky, Ajá. Dani, Ajá. Sonia, Janet Sí, y otras personas, ¿de qué se dieron sí. cuenta? De que de que no decías nada? ¿Tú de que no decías nada? Nada de nada de camino Estabas vida. asustado entonces Ya te habías arrepentido de haber ido ¿No sí. es así? Bueno ¿Y qué pasó una vez que llegaste? Y una vez que comenzamos con eh, La invocación de los elementales de la tierra ¿Mm? Esto, Los estuvimos festejando Y les dejamos unos recuerditos Ajá Exacto, y en una la ofrenda que hicimos Le hicimos una ofrenda Y después regresamos y nos encontramos a una hada. Ajá. Ah, ok, ok, sí. bueno, muy bien, exacto. Así es, así es. Dime, Kale, y ¿estuviste meditando ese día, esa tarde? Sí. Con el elemento tierra. Había mosquitos, sí. ¿no? No ¿Sí? nos dejaban en paz. No nos dejaban en paz. Pero, ¿cómo te fue en esa meditación? Bien. Bien, muy bien. ¿Te gustó haber dado esa ofrenda a los elementales de la tierra? Haberte conectado, haber sentido... Eh, ese amor cuando le brindábamos todo eso. Sí. ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Y tú, Ani, cuéntanos? Pues en sí fue retomar, ¿no? O sea, yo tenía mucho, mucho tiempo sin, sin volver a todo lo que es el camino de la espiritualidad, uh -huh. ¿verdad? Y lo que es este viaje fue un, un cambio tremendo, ¿no? O sea, principalmente el empezar a trabajar con los, con los elementos. Y este, lo que fue la primera meditación, pues sí, como dice, fue un poco más difícil porque cuestión claro. de los, de déjeme, los cantos, ¿no? déjeme agregar que le digo renécito porque con su papá hace como 15 años, bueno, eh, empezábamos a trabajar. Y ella era una niña, una niña Mira. como calor, tenía esa edad. ¿Diez? ¿Cuánto tienes, Calo? 10 años. 10 años, tenías como 10 claro. años. Y claro, veía la Squinkla ahí, viendo, <risas> observando de qué hacía esta gente, qué hacía mi papá. Y bueno, ya después... Eh, nos desconectamos un poquito durante muchos años Como 12, 15 años más o menos, Ana sí. Y bueno, y ahora ya no eres esa escuincla Ya eres no. toda una mujer, ya eres una madre de un niño precioso Aquí Kalev, ¿eh? fantástico Y además, eh, claro, entonces resultó para ti un reencuentro con todo sí. esto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y claro. qué más? Pues digo, bueno, realmente o se había perdido mucho ese lado. Siempre me ha llamado mucho la atención pues, desde, desde la edad de él, a veces el, el estar escuchando, el estar viendo, o sea, con, con mis papás. Sí. este Por cuestiones eh, no tan positivas, o sea, pues eh, fui dejando por un lado y el retomarlo fue así como que un, un cambio, ¿no? O sea, un cambio. Un gran cambio, por ejemplo, lo que él dice, ¿no? o sea, en ese momento, pues sí, el volver a meditar, el volver a sentir, o sea, la energía de, de todo el ambiente este Y pues, o sea, sí fue muy bonito, ¿no? O sea, ya posterior la, en la noche que regresamos ahora sí a, la, a la siguiente meditación, pues sí fue así como que un cambiazo, ¿no? Le, yo le decía a la otra persona que iba con nosotros, le digo, es que a mí algo me llamaba para al lado, para hacia atrás de donde estábamos nosotros, ¿no? Claro. Y, este, y pues casualmente en una de las fotos salen así como que muchas no Muchas adictas Hacia esa claro. zona, ¿no? Sí. Claro, exacto, perfecto. Sí, bueno, esa fue la primera meditación En la tarde hicimos esa ofrenda Invocamos a los elementales de la tierra De duendes, no homoseadas Y en la noche fuimos a ese mismo lugar Más o menos, sacamos algunas fotos Y salieron esa lucecita. Gracias, Caleb, ¿Te gustó? Más o menos No lo vamos a forzar, no te preocupes Ya hiciste el esfuerzo, ya probaste, listo Lo que pasa es que está amargo el Mati Para un niño que toma por primera vez Bueno, no debe ser muy agradable pero reconozco tu esfuerzo Gracias Lo acabó, ¿eh? Lo acabó todo Bueno, no todo no Bueno, muy bien, Kaled Vamos a seguir contigo entonces Y luego vino la... La... Eh, meditación y la experiencia De trabajar con el elemento agua ¿No es así? Sí Cuéntanos un poquito Ahí tenías que... Caminar por donde nos pusimos Teníamos que caminar con con cubreojos y hay cuenta que se siente, o sea, que regresa a, a, a tus pasados Ajá. y siga sentimientos, Ajá. como aquí a Daniel, aquí presente. <risa> claro, en, esta, en este ejercicio que hicimos del elemento agua, nos tapamos los sentidos y dejamos y permitimos que la energía se exprese y se manifieste a través nuestro. Y a ti te hizo caminar y caminar y caminar, ¿no es Por así? Por todo el sendero. Por todos los senderos. Ahí lo estábamos cuidando muy bien, ¿no? Porque tenía los ojos tapados, todo. Pero fue increíble todo. Y sin miedo alguno, él iba para adelante, ¿no? Y te hizo sentir cosas, Kalel, también. ¿Cómo qué cositas sentiste? Que regresaba a mi pasado. ¡Oh! ¿A tu pasado? ¿Qué pasado? No creo que tengas tanto en esta vida. Porque lo que significa la experiencia del alma y el pasado de, de esta alma, uh, yo me imagino que hay muchísimo ahí. ¿Qué pasado te regresó? El de esta alma. El de esta, el de esta vida, ¿sí? Sí. Perfecto. ¿Qué cosas recordaste mientras estabas expresando y manifestándole a mí? De que por un tiempo mi mamá se fue a México y a San Luis. Potosí uh -huh. ¿Y se fue por cuánto? Año y medio año ¿Y medio y resentiste eso? Sí Claro, fíjense, no habíamos hablado eh Yo no les había preguntado <risa> con anterioridad Qué era lo que habían sentido y qué era lo que habían vivido O por lo menos, sí en ese momento Pero no habías expresado esto, caleb ¿Sí? Y qué maravilloso que la energía esté trabajando con eh, Esas heridas que de repente traemos en lo profundo, ¿no? Y que, bueno, pareciera que ya pasó, que ya está definitivamente superado, que ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Pero claro. Bastante. Que para un niño, ¿cuántos años tenía en ese momento? Sí, tenía cinco más o menos. Cinco años, o claro. Cinco años. Que para un niño de cinco años, cuatro o cinco años, su mamá se fuera por año y medio, Y es un desamparo y es un desarraigo tremendo, ¿no? Una huella que le dejó en su alma. Pero, y por supuesto en la tuya, ¿no? Claro. <risa> También me imagino que es así. Pero que la energía haya entrado y haya sanado todo eso. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué bonito! ¿Y <risa> qué más? Eh, que cuando regresó mi mamá, yo sentí una gran emoción. Claro, claro. También la parte positiva, ¿no? De, de ese regreso. Sí. Ajá. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¿Y algo más? Aparte de haber caminado tanto y haber sentido tanto, ¿no? Ahí le tocó a Luisito, nuestro amigo Luis, cuidarlo que todavía no llega, pero ya debe estar por llegar. Y vaya que lo hizo caminar, eh, y caminó y sudaba y sudaba, pero ahí lo tenía bien cuidadito a bueno, nada más. Sí, ante, no, claro. Nada más sentía donde me estaba haciendo así. Claro, te dirigía porque había piedra, porque había hormiguero, porque había popó de, de vaca y todo, ¿no? Y bueno. Pero te cuidó muy bien. ¿Y tú, Ana? ¿Cuál fue la experiencia del elemento agua? Pues también fue en base a ese ejercicio, ¿no? Yo creo que fue mm. lo que más me impactó. Este, pues traía mucha, muchos sentimientos acumulados, ¿verdad? En cuestión de, de unos problemas que hubieron anteriormente, más una pérdida de una, de una persona muy querida. Claro. Y precisamente fue acababa de pasar una semana, ¿no? O sea, era muy reciente. Claro. Y aunque no me moví, sentí que, bueno, yo sentí que no me moví, ¿Verdad? este Pero sí. Te refieres al... al fallecimiento, ¿no? Sí, Esta sí, persona. sí. Eh, okay. este, que no, no me yo sentí que no me movía del de lugar de donde me posicioné. Claro. este Pero sí, os doy cuenta que empecé a sentir una presión: una, uh -huh. una presión en, en la garganta, en el pecho, y claro. de repente de, uff, salió todo. ¿no? Claro. O sea, ya. Fue un re gran respiro, ¿no? O sea, ya, ya no es tanto como dolor, o sea, ya es como que aceptar que tuvo que irse por tal o cual razón. Claro. Y, este, y pues ya ahora sí que, que su alma llegue donde tenga que estar, ¿no? Claro, bueno. Eso sí. Y los elementales de agua, las ondinas, las sirenas, participaron de esta sanación, de esta curación, ¿sí? sí. Y, y bueno, ahí está. Todo eso que traíamos entonces tan bloqueado. No solo en Kalel, sino también en Mami, en Ani. Fue siendo curado por esta práctica, por este ejercicio tan maravilloso. Aparte, ¿recuerdan ustedes cuando eh, vi un papelito y, y sentí uh -huh. que era un mensaje? ¿Sí? Y, y levanto eso y decía, qué emoción, ¿no? Decía, ese papelito que estaba por ahí. Vaya, saber en un lugar lleno de naturaleza, cómo qué es sonido. posible que tiren un papelito. Pero bueno, justo ahí lo vi. Lo vi y, y lo recogí no solo para que la basura no estuviera ahí tirada Sino que decía qué emoción Sí, lo mostré a todo Bueno, casualidades, coincidencias que no son tales Sino que tiene que ver con la sincronicidad Y tiene que ver con los mensajes que el universo nos manda El elemento agua sabemos que tiene que ver con eso ¿no? Con la emoción, con el sentimiento Y todo eso lo va sanando, lo va curando Gracias a los elementales eh, del agua gracias al ejercicio que hicimos ¿eh? así que muy lindo muy maravilloso y muy sí. sanador bueno. y entonces continuamos nuestro viaje ahí ¿sí? renegando un poquito sí. <risa> pero no se portó muy bien aquí Kalele ¿eh? eh, no había dos niños había otro niño sí. cris también no sí. te llevaste bien con cris sí. te divertiste ah bueno vieran cómo jugó al dúo ¡Qué maravilloso! ¿Te gustó el duni? Sí. ¿Sí? sí Bueno, es ese deporte basado en las leyes de la energía Por ahí hay, tenemos videos ¿no? Y por ahí tenemos charlas hablando de este deporte Y, y me gustaría, Dani eh, Si tienes por ahí el escrito Ajá. Que hiciste esta semana Que vengas y nos leas luego ese escrito ¿sí? sí, sí. ¿Es posible? Sí. Búscalo para que de ratito ya no vayas a leer <risa> Escribió como una especie de poesía Poema o pensamiento Ajá. Respecto al duni y ahora se me va ocurriendo que sería maravilloso leerlo, ¿no? Pero bueno, jugarlo. ¿Qué tal, Kalel? Estuvo muy padre. ¿Sí? ¿Te sí. gustó? Sí. Es más, estuvimos haciéndote un cor ahí con tu abuelito, ¿no? Estuvimos <risa> sí. esta semana. Este balón para que siga jugando aquí, Kalel. No, muy bien que jugaste. Me sorprendiste, la verdad, ¿eh? Increíble. Y la mamá le costó pero al sí. principio jugar <risa> este deporte. Pero ya después aprendió muy no, bien. Sí, ya. ya después fue Seguimos fantástico. Practicando. Porque parece fácil al principio, pero es todo un aprendizaje, una reestructuración en nosotros con respecto a cómo nos movemos eh, con la energía. Ya no debe de ser ni tiene que ser en línea recta ni de forma chocante, sino de manera circular. Y todo eso así se vuelve entonces algo sanador, algo reparador y algo muy divertido también. Porque no hay línea recta, porque no hay choque, porque no hay violencia. ¿Es así? Bueno. Entonces continuamos este viaje, seguimos adelante con, con, con esos días tan maravillosos en la Reserva La Biófera del Cielo, aquí en Tamaulipas, eh, Ciudad de México, y le continuamos con la práctica del de elemento aire, no, no el, el elemento fuego. fuego, es cierto, en la noche. Sí. ¿Mm? ¿Cómo te fue, Valer? Muy bien ¿Sí? ¿Te ¿Recuerdas ahí? Me estaba dando todo el humo en los ojos Te estaba dando el humo en los ojos Bueno, Valer, claro Eso suele pasar Al que no fuma, ¿no? Dicen que no el humo sé. te sigue ¿sí? bueno, A ti y a mí no se Pero bueno eh, ¿Y qué sentiste? Porque eh, dijiste algo muy bonito en, en, en, en, en esa fogata que hicimos Y en donde invocamos a las alamandras Y elementales del fuego ¿Qué fue lo que dijiste? Que que a pesar de todos esos sustos, eh, estaba ahí con todos mis amigos Que estabas ahí con todos tus amigos Sentiste que éramos todos un, un gran grupo de amigos, ¿vale? Fíjense qué maravilloso Y era la primera vez que, que, que compartías con nosotros, ¿no es así? Sí Y que qué bonito era estar en el campo y no en la ciudad, también dijiste? sí, ¿Sí? Es ¿Por muy... qué? Porque en el campo te libras de todos los conflictos de la ciudad Y en la ciudad siempre hay conflictos Y en el campo no, no. Y todos éramos como una gran familia Y todos éramos como hermanos ¿sí? Porque sí. eso es lo que significa volver a la naturaleza Volver a nuestra esencia Ya no estamos compitiendo, ya no estamos separados del resto La naturaleza nos conecta con el todo Y principalmente nos conecta ...con el hermano o con la persona que tenemos al lado, ¿sí? Y ya no estamos para discutir, ya no estamos para pelear... ...sino estamos para apoyarnos, estamos para ocuparnos los unos a los otros. ¿No es así? Sí, sí. Qué bonito que hayas sí. sentido eso, que hayas descubierto algo nuevo, ¿no? Tan importante. Sí. Perfecto. Hoy todos los niños están metidos en la computadora, en la internet... ...ensimismados en, sí en todo ese mundo virtual perdiéndose de todo lo natural por favor ustedes que son padres y son madres eh, no le priven a sus hijos de vivir la experiencia de lo maravilloso que es estar en la naturaleza eh, hagan ese esfuerzo, trabajen con ellos, platiquen de todo lo bonito que los rodea tanto sea del río, tanto sea de los campos, de los árboles, de las piedras, de todos los elementos y verán como se suscita todo un anhelo una aspiración y, y una experiencia maravillosa que le sirve como reencuentro de sí mismo ¿sí? Uh -huh. porque eso lo marca para toda la vida un niño sí. que se haya conectado a la naturaleza siendo adulto siempre va a anhelar y siempre va a buscar eh, poder volver a esa paz que alguna vez experimentó, sintió y vivió cuando estuvo en el campo uh -huh. ¿Mm? sí. ¿y cuál fue tu experiencia bueno. en el elemento fuego? Pues muy relajante, mucho, muy, muy relajante el, Pues ahora sí que decidí liberarme de miedos ¿no? Principalmente de miedos, de ideas negativas Que por lo general pues es lo que más me, me, me afecta no o sea El ah, estar dándole vueltas Porque a ahí quemamos todo lo negativo Ahí sí. lanzamos al fuego todo eso que nos perturba, que nos afecta Sí, no así. sí. Y sí he visto cambios, aunque estuve poco el tiempo Pero sí, sí he visto el cambio de que a lo mejor llega ese sentimiento, esa idea, pero ya no se queda. O sea, lo siento y lo dejo ir. O sea, ya no está ahí estancado, él está dándole uh -huh. vueltas. ¿verdad? Que pues al final de cuentas afecta mucho también al cuerpo. Claro, por supuesto. No, sí. Y ahí repetimos la, la oración del iniciado, ¿no? Una oración uh -huh. de compromiso, una oración de trabajo duro para seguir avanzando. Porque eso, los elementales de fuego, las salamandras... Es lo que esperan de nuestra parte. Decisión, determinación, perseverancia. ¿No es así, Kale? Sí. ¿Sí? Y lo dijimos con, con, con mucho mucha sinceridad y mucha fuerza interior esa oración. ¿No es así? Sí. <risa> sí. Bueno, muy bien. Eh, entonces terminamos la experiencia del elemento fuego. Y la última que tuvimos fue la del elemento bien. aire. El, el viento o el aire el otro día en la mañana. ¿Sí? sí. ¿Y cómo te fue, Kale? Bien. ¿Sí? Ahí que sacamos esa foto que dice que no saliste. <risas> Hiciste ese comentario y salí yo no salí. ¿Dónde estabas, Calé? Estaba, estaba, mío. estaba al lado tuyo, pero no salió aquí. Bueno, no importa. Es que yo estaba ad ad adelante, Yanet. Ah, adelante, Yanet. Exacto. Pero, pero, estabas ahí. Sí. ¿Y cómo fue ese, ese ejercicio, esa práctica del elemento viento? ¿Mm? Pues... Era todo con mucha paz, ¿no? Mucha sí. tranquilidad Había mucho silencio No había ruidos de carros Ni de nada No había ruidos de carros Ni de nada Como que uno ya no se quería ir, ¿no? Sí Nos teníamos que regresar, ¿no? Nos teníamos que regresar Sí <risa> ¿Y qué más, Caleb? Y pues aparte eh, Aunque uno siente que no se quiere regresar eh, se tiene que regresar Pero antes uh -huh. Todos vivíamos en el campo Claro, claro Porque el mayor reto, el mayor logro de todos nosotros Es luego de estar arriba en la montaña Arriba en el uh -huh. cielo sí. Arriba en esos estados de meditación y de conciencia El reto está en regresar al mercado Al el regresar con la gente a la ciudad, a donde está la necesidad y a donde está el conflicto, como decíamos Para poder, de alguna manera, ser canales de luz ¿Mm? Y seguir sosteniendo ese estado de conciencia, ese estado de paz y ese estado de espiritualidad Porque de qué sirve ir un fin de semana a vivir cosas maravillosas, sanar, curar, avanzar Y luego regresar al mundo y volver a ser... El mismo patán de siempre ¿No, ¿No es así? El ¿No? mismo malo El mismo malo de siempre, claro Pesimista, apático, criticón No, para nada Ya una vez que hemos experimentado y vivido todo eso Ese fuego que hemos adquirido, esa luz, esa conciencia Venir y traerla a la ciudad Y por eso hay que regresar a Calera. Y yo sé que ya no eres el mismo niño después de ese viaje ¿No es así? Uh -huh. <risa> bueno, hay mucho. ¿eh? Que dice, ahora me da más ¿Eh? miedo Ahora me da más <risa> Sí cambió algo después de sí. sí Tú como madre, ¿qué, ¿qué es lo que viste de Kalel? Sí, sí lo he visto más tranquilo O sea, sí es muy, muy activo Sí, ¿eh? claro, como tú todo visto, niño, más. por supuesto Pero sí, o sea, más relajado Mucho más relajado Siempre andaba así de que ya no hallaba ni, ni Si era aquí, si era allá O sea, como lo que hice ni para actividad ¿no? O sea, uh -huh. pero pues no ¿Tú te sientes así, Kalel? ¿Cómo? ¿Más relajado? como sí. dice tu mamá? Sí Sí <risa> <risa> bueno, ¿y cómo te fue a ti? Ay, pues bien padre Ese sí, de veras que de las cuatro Yo creo que fue la, fue la cereza del pastel ¿no? wow, O sea, patríficos. ¿por qué? Porque um, yo batallaba mucho para la visualización uh -huh. Y ya el momento Después de lo que es el, el sonido ¿verdad? El, el sonido que estabas haciendo este, llegó un punto donde totalmente ya me, me, bueno, me desconecté de, de la mente, se puede decir así Sí, claro Y hace cuenta que empezaron a caer como lluvias o sea las imágenes o sea, el, En lo que decías el puente, o sea, todo eso se empezó a manifestar con color y formas y eso claro. todo muy bonito ¿verdad? Y ya de ahí o sea, se me ha hecho mucho más fácil realizar las meditaciones Igual también, o sea, si veo algún árbol O sea, el simple hecho Al, al momento que regresamos aquí Ajá. El salir y ver, o sea, me llama mucho la atención La naturaleza, ¿no? O sea, el, el ya ver la esencia del, del árbol Y todo eso, de las plantas Claro, ¿sí? claro, claro. Eh, Sí, esa última meditación Como pertenecía al elemento viento Al elemento aire Pusimos inciensos y Trabajamos con, con una vibración Con un sonido, ¿no? Uh -huh. Y eso nos llevaba a estar a un, eh, en un estado profundo de relajación, de quietud, de paz mental que tiene que ver con el elemento viento y entonces ahí los silfos y entonces ahí los elementales del viento vienen, nos ayudan a ordenar, a sanar también la parte mental y eso fue mm. lo que vivimos y eso fue lo que sentimos ¿sí? Sí. por eso a veces como que no hay palabras también fue sí. algo que supera lo que podemos expresar ¿Mm? sí. Y a ti el mate me parece que te supera, ¿no? También no? vamos a darle a la madre. De repente, sí, repito un poquito, pero es el mate, ¿eh? Discúlpeme ahí los televidentes, porque uno cuando... También eh, succiona aire, ¿no? Entonces se regresa, ¿eh? Me doy cuenta en las filmaciones que digo que... Pero bueno, es la tomadera del mate, eso pasa. Ok. ¿Qué más ya para ir terminando la experiencia que vivieron cada uno? A ver, Caler, cuéntanos un poquito, así en resumen de todo lo que viste, de todo lo que experimentaste. Bueno, a pesar de todos esos sustos... Eh... Uh -huh. ¿Sustos? <risa> ¿Qué susto? Ah, lo del viaje. El lo del camino. Claro, eso El lo camino. espantó. Claro, sí, sí. Bueno. sí, yo también vi que mi mamá estaba volteando mucho. Y cuando hicimos la el festejo de, de los elementales del de, de fuego estábamos volteando mucho para atrás porque según estábamos viendo como luces Ajá. En el cielo ah, sí. y estábamos volteando mucho Ajá. eso fue en el elemento fuego? sí ah, okay. volteando mucho hacia atrás sí. okay, ok, está bien Sí, bueno, en la noche, en la naturaleza suelen manifestarse alguna sí. que otra situación ahí. Eh, después escuchamos cosas, bueno, eso, eso sucede, eso pasa. Y aparte ¿Sí? donde que dijeron este Ricky y Sonia que vieron ovnis Ajá. significa que, que también se están conectando con nosotros. Todo, toda la naturaleza, toda la vida existente se conecta con las personas que se abre. A toda, esa, eh, a toda esa experiencia y a toda ese, esa vida que existe ¿no? Nos responde la naturaleza, nos responde la vida, nos responde la inteligencia Y bueno, y es maravilloso, es bonito porque no era para tener miedo Yo no te vi con miedo en esos momentos, los Es que los quemó en el fuego Los quemó, ah, el miedo los quemó en el fuego, es cierto porque dijiste, ¿no? Sí Las palabras que expresaste eran que quemaste todos los miedos, sí. ¿no? Dijiste ese día, claro. Bueno, y ya para finalizar, Ana, pues fue una gran experiencia. O sea, fueron a lo mejor muy poco tiempo, pero me dejó tanto el retomar la espiritualidad Ajá. y el haber conocido personas muy tan bastante. maravillosas. ¿verdad? Ah. O sea, que realmente, como les dije, o sea, me llevo mucho de cada uno, o sea, cosas que que pues a lo mejor en otro lado no, no se van a encontrar Claro, ¿verdad? bueno, estuvo tres días, dos noches con nosotros ¿eh? sí. Ya nos conoció en profundidad sí. <risa> Y, y sí. realmente somos como, como somos aquí en la pantalla, ¿no es así? En todo momento y a toda hora siempre intentamos reflejar y vivir de forma natural Y expresar eh, jugando, riendo y, y hablando de las cosas más profundas Pero eh, sin perder, sin perder esa, eh, ese estado, esa condición y, y eso que nos hermana a todos nosotros ¿sí? uh -huh. Y bueno, muy bien Muchísimas gracias entonces por no, compartir Gracias, eh. y gracias por, por venir a contarnos todo Pero vamos a continuar con algunas preguntitas uh -huh. No todas porque ya, ya pasó media hora Y aquí tengo muchas preguntas muy profundas Que aquí Kalel, alias Renecito, nos va a leer <risa> eh, Y bueno, vamos a intentar responderlas y satisfacer a, a la gente que tan maravillosamente nos sigue y de alguna manera quiere participar en el programa mandándonos sus preguntas y son importantísimas para nosotros ¿eh? A ver, Kale, lé, léenos entonces la primera pregunta Maestro, ¿cuál es la, la diferencia? Sí, primero, ¿quién? Exitosamente eh, Exitosamente la que pregunta y dice, a ver ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Esta parte está maravilloso video, excelentes y sabias lecciones como siempre maestro sí. un gran abrazo y un saludo para todos sí. les agradecería mucho si pueden aclarar mis dudas ahí está, ahora sí la primera pregunta muy bien. ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? bueno, perfecto hay mucho para hablar de este tema es una pregunta muy profunda pero en breve, para responder lo máximo posible más adelante voy a continuar con todo esto pero en breve, para que entendamos es, en primer lugar, el alma es el conjunto de todos los cuerpos que nosotros existen. Inclusive el alma, desde la perspectiva del espíritu, es el cuerpo físico. Inclusive el alma es el cuerpo físico, fíjense. Porque en el cuerpo físico también hay memorias, porque en el cuerpo físico también hay historia, porque en el cuerpo físico... Eh, influye muchísimo en la experiencia y en la vida que nosotros tenemos. Sin embargo, desde aquí le llamamos alma a todo lo sutil, a todo lo energético que existe en esos diferentes cuerpos, desde el cuerpo físico hasta el espíritu. ¿sí? Hay varios cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, ¿sí? eh, bueno, diferentes tipos de cuerpo y todos ellos no somos nosotros. Sino que son el conjunto de memorias, de experiencias, de adquisiciones Que a través de las sucesivas vidas nosotros vamos incorporando A eso le llamamos alma Y en ese caso cada uno de nosotros es una individualidad total y completamente diferente A la persona que tenemos al lado Perdón, un eructito ¿sí? es por el <risa> <risa> Bueno, bueno eh, somos diferentes en ese sentido porque nadie ha vivido lo que el otro ha vivido, de la manera en que la vivió. ¿sí? Eh, y el espíritu es esa unidad de conciencia, es ese, esa chispa divina. En ese aspecto somos la verdadera persona y somos eh, total y absolutamente todos uno no hay separación, no hay división El espíritu en cada uno de nosotros posee las mismas características, cualidades, virtudes, principios Es la energía más elevada existente, es Dios mismo y es lo que somos en definitiva Y eso es lo, con, y eso es lo que nos conecta a toda la vida y a toda la existencia ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Ah, espero haber sido claro, claro que hay mucho más que hablar pero entonces el espíritu, el fuego, la chispa divina es la verdadera persona Y el alma es todo el conjunto de cuerpos, incluido el cuerpo físico Que nos da a nosotros ese conjunto de experiencias, de memoria, de historia, de individualidad ¿Mm? Ahora, lo que hay que hacer es poder hacer uno esa alma con ese espíritu O sea que el poder del espíritu, ¿sí? influencie y conecte y reconcilie todos los cuerpos y el poder del arma le entregue, le ofrenda esa experiencia al espíritu. Y entonces se da y se produce el casamiento entre el alma y el espíritu, entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre mente y conciencia? Bueno, yo creo que lo respondimos entonces, ¿sí? porque la mente es otra vez toda la memoria que nosotros tenemos en este caso puede ser de esta vida si es que utilizamos la mente eh, física la mente de la tercera dimensión pero no es la única mente que nosotros tenemos hay mentes en otros cuerpos hay una mente en el cuerpo astral hay otra mente en el cuerpo mental y claro, hay otra mente porque todo es mente todo lo sutil y todo lo energético es mente pero esas mentes tienen todo ese cúmulo de historias, como dijimos de recién, de recuerdos, de, de, de conjuntos, de experiencias y de vivencias, y que por supuesto nos dan a nosotros esa individualidad. Pero también existe una mente universal, y esa mente universal es la mente del espíritu, a la cual si nos conectamos, entonces podemos de alguna manera conectarnos a saber, a entender y a comprender lo que la misma divinidad sabe, entiende y comprende. ¿Mm? Más o menos, ¿me expliqué? ¿Sí? Sigamos entonces con la pregunta. ¿Y cómo nace cada uno? Ahí está. También todo lo que he explicado eh, nos da a nosotros la respuesta a esa. ¿Y cómo nace? A través de las sucesivas experiencias los diferentes cuerpos. Va creciendo poco a poco y se va acumulando cosas. Claro, muchas son negativas y otras son positivas. Aquí lo que debemos de hacer es de... Llevarlas más allá de lo negativo y lo positivo, porque la mente tiene esa peculiaridad de diferenciar, de separar, de dividir entre cosas positivas y negativas. Nosotros debemos sublimarlas, elevarlas y, llevarlos, y llevarlas a más allá de esa dualidad. Entonces es posible que el espíritu pueda recoger esa experiencia y unificarnos entonces sí a la mente universal a la cual ya no ve como bueno y como malo las cosas. Bueno, hay mucho para hablar de todo esto, pero interesantes preguntas. ¿Qué más? ¿Qué es el despertar de la conciencia y qué es la expansión de la conciencia? Muy bien, Kaler. ¿Qué es el despertar de la conciencia? No hay un solo despertar, hay muchos despertares. ¿sí? Al principio son pequeños y luego ya son grandes despertares. Y de esta manera, perdón, no que <ríe> creo que voy a dejar tomar mate Ahora <ríe> eh, estos pequeños despertares nos van llevando a nosotros cada vez más a un estado de conciencia superior ¿sí? se llama el gran despertar a lo que es la iluminación ¿sí? que también le podemos llamar la expansión de la conciencia ¿sí? aunque también la conciencia se va expandiendo a medida que vamos nosotros despertando poco a poco Ustedes, después de este viaje, hicieron algunos despertares Fueron produciendo pequeños despertares Que les llevó a ampliar la conciencia La expandió, pero claro, la expansión con mayúsculas Se logra cuando se logra la iluminación Y creo que es la próxima pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la iluminación? Claro, todos están conectados a esta pregunta La de exitosamente La iluminación entonces podríamos decir que es la unificación con la mente universal que es entonces también la unificación de nuestro espíritu al espíritu universal, al espíritu de todos bueno, eh, tal vez no esté tan bien dicho porque el espíritu nunca se desconecta del espíritu y nunca se, se desconecta de los demás espíritus pero nosotros sí estamos desconectados del espíritu entonces la iluminación es que el alma se conecte al espíritu, que as, a nuestro espíritu, que a su vez se conecta con el espíritu eh, de la divinidad y con el espíritu de cada uno de nosotros. Y eso es entonces vivir realmente esa unidad. Cuando ya estamos iluminados, cuando ya ya nuestra alma está unificada a el espíritu eh, nuestro y de, de, del todo, ¿no? Okay. Sí le respondí, Caler. Sí. Hay otra pregunta más. ¿Se puede erradicar el ego al 100% en esta vida o siempre tendremos ego? Muy bien, exitosamente. Muy buena pregunta. Eh, al estar encarnados, todos nosotros tenemos egos, todos. Un maestro, cuando viene a encargar, a encarnar, necesita adquirir cierto ego. ¿Sí? Eh, Sigue teniéndolo porque si no, no podría encarnar, no, no podría eh, generar esa vibración adecuada para poder eh, tener un cuerpo físico. Luego, el maestro puede decidir deshacerse de ese ego, pero claro, va a significar una poderosa transformación de ser cuerpo físico. Y llegar a la iluminación significa deshacerse de ese ego, pero... Transformar y resucitar y, y volver eterno ese cuerpo físico es, eh, es lo que puede llegar a producir ese deshacerse definitivamente del ego Ahora, lo que muchos maestros hacen es tener el ego poseer Pero no permitir que el ego tome el control ¿sí? De hecho, están conscientes de que el ego está trabajando Pero lo tienen controlado al ego a nosotros, cada uno de nosotros, nos corresponde trabajar en disminuirlo al máximo. En disminuirlo. Ya luego poder llegar a tener control sobre ese ego que rige en nosotros. ¿Y por qué no ya después lograr la iluminación y deshacerse definitivamente del ego? Pero claro, eso, ese salto, esa resurrección, esa iluminación, lo podremos dar solo almas que hayamos merecido ese gran salto, ¿no? cuántico Y bueno, esperemos que, que a todos nos toque Pero mientras tanto A limpiarnos y a disminuir el ego Que es la fase que la mayoría de nosotros Nos corresponde trabajar ¿Sí? Y ya después vendrá lo próximo Muy bien, ¿qué más? ¿Y cómo se elimina por completo el ego? ¿Y cómo se elimina por completo el ego? Dice exitosamente Bueno, poco a poco Con despertares Con expansión de la conciencia Eh... ...con la limpieza, la armonización de todos los cuerpos... ...y por sobre todas las cosas... ...estando muy atento a lo que se mueve en nuestro interior... ...no permitiendo, no permitiéndonos descender eh, a estados de vibración... ...que no son nada positivos para nosotros y para el resto... ...cuando ya no hay relajación, cuando ya no hay paz... ...cuando ya no hay alegría... Sonrisa, juego Entonces ya hay un ego trabajando en nosotros Y desde ese momento entonces tenemos que volvernos conscientes Y volver a recuperar ¿sí? La paz, la salud Y ese estado de armonía Que es natural en todos nosotros ¿Sí? Perfecto Claro que hay mucho más por hablar exitosamente Muy buenas preguntas Y de seguro seguiremos en los futuros programas, ¿eh? síguenos mandándonos tus preguntas, ¿qué más? y exitosamente nos manda gracias, ah bueno, de nada, exitosamente, dale, ¿qué más? Rosa Castañón, Rosa Castañón. Ahí excelente video Diego y uh -huh. excelente colaboración, me encantó, ojalá pronto puedas hablarnos más sobre los elementales y cómo contactar con ellos en la ciudad, si ah, es que se puede. Si es que se puede. Bueno, perfecto. En, los en la ciudad hay elementales, pero no es conveniente conectarnos con ellos. Porque esos elementales que han llegado a la ciudad, que siguen conviviendo con nosotros, han dejado de lado el trabajo, la labor y la misión que les corresponde. Realizar. Se han sentido atraídos por el ser humano, por sus debilidades, por sus vicios. Ellos comienzan a imitarnos y ya, ya son elementales que se han extraviado. Gracias a nosotros, por supuesto. ¿no? Y no es bueno conectarse con ellos. Pero si vamos nosotros a donde hay una exuberante naturaleza, donde hay estados... Eh, de maravillosa vibración entonces sí vamos a conectarnos con elementales muy sabios, muy poderosos y alineados a, a, a la vibración de la naturaleza la vibración de, de esa eh, sanación que puede llevarnos a, a un estado superior en todos los sentidos ¿sí? entonces conectarnos con los elementales en la naturaleza bienvenido, fantástico conectarnos con los elementales en la ciudad no es algo bueno y simplemente tenemos que abrirnos a ellos Para poder realizar ¿Sí? ¿Contestada la pregunta? Seguimos Y yo creo que va a ser la última Porque ya llevamos como a 40 minutos ¿Sí? Bueno, esta va a ser la última pregunta entonces Ya y... seguiremos respondiendo en el próximo programa ¿Eh? Ahí está Seguimos. Víctor Rubio Maestro ya que estamos en Semana Santa Maestro ya que estamos Eso. Sí. Me gustaría por favor que me explicara una pregunta que me hicieron La pregunta es la siguiente ¿Por qué Jesús en sus últimas palabras dice Padre, ¿por, padre, ¿por qué me has abandonado? Mm. Debe haber una razón para ello Por favor, ¿me la puedes aclarar? Gracias ¡Ah, caray! ¡Qué pregunta muy profunda esta! <risa> padre, padre, ¿por qué me has abandonado? el oí el oí Sactamí, ¿cómo es? Ah, Búsqueme ahí como eres en, en, en, en, en hebreo. Sí, el oí, el oí, lame Sactami, algo así, algo así. Ya ahí Gaby me lo está buscando. Pero fantástica pregunta, porque eso realmente desconcierta a todo cristiano. ¿Cómo es posible que el maravilloso, que el perfecto, que el divino Jesús en ese último momento haya dudado de su Padre? Eso es un baldazo de agua fría para todos nosotros Y es un baldazo de agua fría para todos nosotros Porque no comprendemos y no entendemos Ese padre, ¿por qué me has abandonado? Y ocurre y pasa Que cuando el alma ya se está por iluminar Que el, a, que el alma cuando ya está por trascender y unificarse al espíritu le pasa, le ocurre como ese famoso dicho dice en las noches más oscuras es cuando está por salir el sol ¿sí? en esas noches más oscuras en ese momento de la noche más oscura es cuando está por salir el sol se cae en lo que se llama la noche oscura del alma en donde el ego definitivamente lo hemos abandonado por completo y estamos en el punto cero y ya no hay nada de nada es el vacío y es el... Ah, lo encontraste. Sí. <ríe> sí. El oí, el oí, lama, sabactaní. Exacto, estaba cerca. El oí, el oí, lama, sabactaní. Así se dice en, en arameo. Y en ese momento entonces, claro, Jesús estaba en medio, estaba en el limbo. No era ya un ser humano, pero tampoco era divino. Pero duró un momento, un instante, una fracción. Y entonces, luego de esa noche más oscura, comienza a salir el sol y Jesús resucita. ¿sí? Como hemos de haber festejado este último fin de semana, las Pascuas. Porque Pascuas, Pesaj, significa salto, significa pasaje. Significa de la esclavitud a la libertad. Significa de ser hijos de hombre a ser hijo de Dios de estar dominados por el ego eh, esclavizados por el ego como el pueblo judío estaba siendo esclavizado por el pueblo egipcio ¿sí? luego alcanza la iluminación luego alcanza la libertad luego alcanza entonces ese salto tan maravilloso pero no sin antes pasar por esa noche oscura del alma ¿sí? ¿Es así como Superman eso, Kalel Ahora eres Kalel, pero en cualquier momento Pasas por la noche oscura del alma Y te transformas luego en Superman ¿No es así? Sí. ¿Te gustaría eso? Sí ¿Y por qué no? Tal vez lo puedas hacer ¿eh? Bueno, muy bien, hasta aquí entonces Muchísimas gracias de nuevo otro... no, gracias. Un besito a Ana Y gracias a todos ustedes por seguirnos Seguimos en este programa Retomando Mate, digo, tomando Mate Retomando Vida y retomando Eruptos También, disculpas por. Y nos vemos. Chau, chau, chau.